informativo social news master noticias de última hora convoy de camioneros rodean el parlamento presidente recibe críticas de alto nivel y es acusado de cobarde intentan provocar accidente a convoy de camioneros se replica el convoy de acá en europa y mucho más les tenemos en el presente video Si quieres conocer los detalles de esta noticia histórica Te invitamos a que te quedes escuchando hasta el final del video Pero antes, cuéntanos desde qué país o estado nos estás viendo Este fin de semana, el primer ministro canadiense, Yusuf Fue duramente criticado en internet por huir de Ottawa a un lugar secreto según reportó la prensa canadiense, el presidente pidió ser llevado a un sitio secreto fuera de Ottawa tras la llegada de un convoy de 50 mil camioneros que protestaron pacíficamente contra las medidas draconianas del medicamento. El independiente informó que la familia abandonó su residencia oficial debido a preocupaciones de seguridad a pesar de que la protesta fue 100% pacífica. Que hace unos días describió a los camioneros que protestaban y a sus partidarios como una pequeña minoría marginal Fue tachado en internet de cobarde y de puta por huir de Ottawa El psicólogo y conservador canadiense Jordan Peterson dijo en su cuenta de Twitter que Estaba literalmente escondido y que debía dar la cara Si ustedes también consideran que el presidente de Canadá es un cobarde, dale un like a este video la investigadora y columnista canadiense, la doctora Debra Sock, cuestionó la actitud del primer ministro canadiense preguntándose a sí misma qué tipo de líder se esconde cuando todo el país reclama. El comediante Pat Condell también fue otro crítico al primer ministro canadiense. Condell dijo que huir y esconderse era lo peor que pudo haber hecho Trudeau y lo llamó un autoritario y cobarde. Por su parte, la comentarista política para Fox News, Lisa Bott, y el congresista republicano Chip Roy, también tacharon a de ser un cobarde. Amigos, recordemos que el convoy de la libertad comenzó como una manifestación de camioneros que se oponen a los y que ha llevado a que unos 16 mil camioneros pierdan sus trabajos. Sin embargo, rápidamente se transformó en algo mucho más grande. Personas de todos los ámbitos de la vida salieron a las calles contra los salvoconductos del y otras medidas extremas que han sido dictadas por el primer ministro en los últimos meses. Además, una cuenta de Confundi ha logrado recaudar millones de dólares para apoyar la causa. Hasta este lunes, la recaudación de dinero para los camioneros ha alcanzado más de 9 millones de dólares con más de 93 mil donantes. Y al parecer, el hombre más rico del mundo también se llevó la mano al bolsillo para apoyar a estos camioneros, según dejó entrever sutilmente en uno de sus tweets. El sábado, el Hombre de Hierro dijo durante un rally en Texas que los camioneros canadienses estaban resistiendo con coraje las medidas inconstitucionales y defendiendo la libertad americana. Dijo además que ellos estaban haciendo lo que la mayoría de políticos no hacían. Y hablando de las cosas que se vienen dando contra las medidas abusivas del bicho oriental, les comentamos que en los Países Bajos los camioneros también salieron a... El domingo, los camioneros holandeses se unieron para formar un nuevo convoy en protesta contra las medidas de, de su país. Comenzaron a salir desde camiones, tractores y hasta autos en este nuevo combo de la libertad. Este nuevo combo se armó poco después de que el convoy de los camioneros canadienses logró llegar a Ottawa. ¿Crees que el impacto de este nuevo convoy en Holanda tendrá los mismos efectos que en Canadá? Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. El convoy comenzó en la ciudad de Lurwen y tiene pensado pasar por 11 ciudades más hasta llegar a sneak Los camioneros esperan que varias personas se vayan uniendo a la p en el camino. Según la prensa local, ya hubo docenas de vehículos que se unieron el domingo por la mañana tras el paso del convoy holandesa, según Telegraph, se inspiró en el Congo de la Libertad que se formó inicialmente con unos 2.700 camioneros canadienses y que llegó a los 50.000. Cabe recordar, amigos, que Países Bajos tiene algunas de las medidas más exigentes de Europa. El malestar en la sociedad frente a lo que viene ocurriendo al respecto ha ido en aumento durante los últimos meses. El 14 de enero el gobierno puso fin a estas medidas, pero aún mantiene reservas relacionadas con las mismas. Otra de las cosas que están circulando, por ejemplo, es que los camioneros de Canadá van a bloquear las rutas del país hasta que el gobierno levante todas las prohibiciones. Un camionero de Uruguay que está en Canadá posteó una captura de pantalla de dónde se encuentra ubicado según el GPS. Está a 58 kilómetros de Canadá. Bueno, esto fue hace varias horas y dice que está todo invadido de camiones y vehículos personales. Tenemos que quedarnos por acá y mañana es el día de entrar a la capital. Esto lo dijo en la madrugada del día de ayer. Es decir, a estas horas ya debieron haber ingresado a Ottawa, señores. Como lo dijimos en videos anteriores. Esta movilización ya es histórica y de seguro servirá de modelo a seguir en otros países, tal como lo está replicando Países Bajos. Otra noticia que está dando la vuelta es que el gobierno de Ottawa cerró parcialmente el puente que conecta Ontario con Quebec a partir de las 8 de la noche del día de ayer. Y lo mismo pasó a partir de las 6 de la tarde en el puente Alexandra. Vamos a ver cómo transcurre todo esto y estaremos al tanto de estas noticias para mantenerlos a ustedes informados, señoras y señores. Por otro lado, les comentamos que opositores al convoy de la Libertad intentaron bloquear el paso de los camiones hacia la capital. ¿Pero cómo? Pues resulta que un video de camioneros muestran clavos esparcidos en la interestatal por los izquierdistas radicales que intentan detener el convoy de la Libertad. Bueno, siendo honestos, no todos los canadienses son fanáticos de este convoy, por supuesto. Y como siempre, los israelíes están haciendo lo que mejor saben hacer, causar problemas. Sí, señores, en el video se ve a un grupo de hombres no identificados recogiendo clavos y tornillos esparcidos en una carretera interestatal de Canadá. Según los informes, el hombre que grabó el incidente era un camionero y declaró que no podía pasar con su plataforma debido a los clavos. Es bien sabido que la explosión de un neumático de un camión con remolque podría ser absolutamente mortal. Afortunadamente, estos camioneros estaban siendo proactivos y pudieron quitar todos los clavos de la carretera. Por fortuna, repito, no hubo incidentes mayores. Sin embargo, no todos están causando estragos en la Interestatal. Miles de canadienses han mostrado su apoyo a los camioneros mientras se paran al costado de la Interestatal con banderas canadienses y otros letreros contra las exigencias del medicamento estatal. Cuando los camioneros llegaron a Ottawa, la escena parecía una gran fiesta y la música eran los sonidos de los camiones de 18 ruedas haciendo sonar sus bocinas de aire. El convoy de la libertad, incluso, obtuvo una respuesta del primer ministro. Un hombre que muchos patriotas de Canadá consideran un... En un comunicado público, tras permanecer en silencio durante la mayoría de las protestas, afirmó que no hay lugar en nuestro país para las intimidaciones, la violencia o el resentimiento. En palabras sencillas, en lugar de devolver la libertad a los ciudadanos de Canadá, acusó literalmente a los camioneros de ser racistas. Con estas actitudes ya queda claro, señores, de qué bando está el presidente. que ya recibió dos más un refuerzo. Bueno, si es que realmente se los colocó, tuiteó después de que los camioneros llegaron a Ottawa diciendo lo siguiente. Esta mañana di positivo para el bicho chino. Me siento bien y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras siguen las pautas de salud pública. Qué conveniente, ¿no? Uno pensaría que eliminaría las medidas del bicho oriental después de que él mismo lo contrajo y de estar completamente pinto. Pero no, parece que le encanta aferrarse a su poder y no está dispuesto a dejarlo ir. En respuesta al mensaje de muchos camioneros no se desanimaron, sino que tomaron la respuesta del primer ministro como un motivo para protestar por más tiempo. No todos los funcionarios públicos están en contra de los camioneros, amigos. Algunos miembros del Parlamento de Canadá se han unido a los llamados de los camioneros para deshacerse de las medidas dantescas y ridículas, tal como las llamó el propio titán patriota. Uno de ellos es el parlamentario conservador, Pierre Bourlier. Parece, señores, que el convoy ya ha comenzado a trabajar. Basta con ver la ronda de aplausos que recibió el parlamentario cuando comenzó a solidarizarse con los camioneros. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Aparecerá el presidente y le dará la cara a los camioneros? ¿Eliminará las medidas que él mismo impuso? ¿Continuará difamando al convoy de la libertad? ¿Por Twitter? ¿Ustedes qué opinan? Bueno amigos, esta ha sido la noticia del momento y vamos a dejarla por ahora hasta acá. Estaremos atentos para entregarles en una próxima emisión todo lo que está aconteciendo en el plano internacional para que todos ustedes se encuentren bien informados. Si te gustó esta noticia, te invitamos a que nos des un like. No olvides compartirla con amigos y contactos a través de las redes sociales. Y por último, déjanos tus comentarios en la parte inferior de este video. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.